Esta presentación eh, abre, digamos, la parte más abierta al público del Foro Internacional de Cultura Libre, que es un foro que se desarrolla en Barcelona, que organiza XNET eh, desde 2009 y que se ocupa un poco de cómo Internet eh, puede eh, ser útil para los progresos, para conseguir una democracia real. Eh, ¿Qué tiene que ver Internet con la corrupción? Pues es un poco... Eh, todos sabéis que, hay, eh, que es, hay, se está haciendo un gran trabajo por parte de la sociedad civil eh, de desmantelar eh, la corrupción que hay en este país, ya que las instituciones hacen claramente una declaración de función. Eh, y las herramientas digitales eh, entre los buzones, como el buzón de Xnet, de, eh, de filtraciones de información por parte de la ciudadanía, para que entre ciudadanos nos encaucemos en... Eh, en pues en espacio jurídico y mediáticos, son muy, muy importantes. Desde esta segunda jornada del foro, ayer hemos tratado temas muy relacionados a la red. ¿Qué pasa? Ah, David, también falta Sergio. Ah, claro. Sí, perdón, es que te hemos quitado, porque había más antes Había más canciones. ¿Se ha escrito en algún lado? Sí. Estaba por aquí. Sergio está aquí. Sí, está Sabes, sabes. Pero, vale, la jornada de hoy es dividida, está dividida en dos partes. La primera parte trabajaremos temas de corrupción, eh, de banca, de economía y de pobreza generada por la corrupción y por la gestión económica de los gobiernos de los últimos años. La segunda parte del día tratará eh, más de temas de libertad de la información, filtraciones ciudadanas, alertadores eh, ciudadanos. Y al final del día habrá unos talleres para toda la gente que esté aquí eh, de diferentes niveles para eh, adaptar nuestras herramientas desde el mail al teléfono, etcétera, etcétera, contra la vigilancia masiva que se está haciendo por parte pues, de gobiernos y, y en general después de Snowden sabemos que es un, un hecho sistemático sobre nuestras comunicaciones y para defender el derecho a la privacidad que es un derecho que como ciudadanías en la era digital eh, necesitamos. entonces Ahora venimos al tema de esta presentación, esto es una mezcla entre una rueda de prensa de presentación y un encuentro abierto al público. Somos muchos, eh, usaremos esta herramienta terrible que ha sido un sentido horrendo para cuando está cocinada la tarta eh, eh, para intentar estar en el tiempo y para dejar muchísimo espacio, eh, mucho espacio a las preguntas eh, eh, que los periodistas y también eh, los ciudadanos que y estén y ciudadanas eh, quieran hacer. Eh, entonces el, lo que presentamos hoy eh, es el Grupo Ciudadano contra la Corrupción. Es una red a nivel de, estatal eh, de grupos eh, de la sociedad civil que han estado llevando a cabo acciones, grupos y también personas, eh, ciudadanos de a pie. Como veréis, eh, hemos, nos hemos dicho los unos a los otros de decir cuál es nuestro oficio normal. Yo, por ejemplo, soy directora de teatro eh, compañeros dirán lo que somos, somos ciudadanos que no tenemos una preparación específica sobre temas de corrupción eh, y que con la ayuda de otros ciudadanos que sí, que constituyen un poco nuestro consejo asesor, eh, trabajamos eh, temas de corrupción. Dos cosas muy rápidas eh, sobre cómo funciona esta red. Eh, el Grupo Ciudadano contra la Corrupción no quiere ser un nuevo grupo, es más bien como una coordinadora. La idea es de que cada uno de los grupos que aquí están representados seguirán haciendo lo que estaban haciendo, eh, y, eh, pero queremos eh, potenciar algunas cosas y resolver algunas dificultades. Por ejemplo, como veréis, eh, la lucha contra la corrupción es muy solitaria muchas veces, porque sobre todo si son alertadores denunciantes, eh, se quedan luego muy solos hasta que pierden el trabajo, eh, tienen problemas con su entorno más próximo porque empiezan a, te, a, a ser perseguido y entonces eh, queremos romper con la soledad de la acción. Entonces esta red sirve para apoyarnos los unos a los otros. Luego otra cosa que queremos hacer con esta red es intercambiar informaciones. Muchas veces eh, un, un documento sensible que podamos recibir eh, Xnet en el buzón de filtraciones pues igual no nos sirve a una causa que nosotros tenemos en marcha pero puede servir pues a otra persona que está trabajando en otro sitio. Entonces, es un trabajo de poner una base de datos para que la información llegue más rápida. Eh, luego, amplificar un tema que muchas veces es oculto en las instituciones, que es que es la, la ciudadanía que está haciendo este trabajo. Eh, no sé si sabéis que de los, la, la gran mayoría de los estados de corrupción que se están investigando a nivel de Estado español, eh, han sido destapados por ciudadanos, no por las instituciones que en teoría deberían estar trabajando los temas de, de, de corrupción. Entonces, eh, queremos, y, y este tema no, de este tema no queda mucha constancia en, en los más medias oficiales, ni el gobierno obviamente está diciendo que los que tumban o los suyos eh, son eh, ciudadanos de a pie normal y corriente y no sus pares ahí arriba en lo alto de las élites. Y entonces reivindicamos que la ciudadanía lo hizo. Es la ciudadanía que está desmantelando eh, la. Eh, y nada, y por último, hoy lanzaremos, lanzamos, no sé si eh, eh, Alfa ¿me puedes eh, lanzamos un decálogo, eh, este decálogo lo hemos escrito Ana Garrido, XNet y la Fundación Hay Derecho, que por cuestión de salud hoy no ha podido venir, es un decálogo de protección de los alertadores. Eh, la semana pasada el ministro de Justicia catalán ha dicho que no debería haber filtraciones, alertadores y denunciantes de corrupción. Esto no quiere decir que, o sea, no deberían haber en el sentido que se deberían exterminar, no en el sentido de que no deberían haber porque no debería haber corrupción. Entonces, estamos viendo que los gobiernos aquí y en Europa, eh, con una directiva que se llama la directiva Trade Secret, eh, protección del, del derecho de comercio, eh, intenta poner por encima, como siempre, eh, los beneficios de las grandes empresas, por encima al, al libre acceso de la información. Eh, y entonces, este decálogo es un decálogo para que se pueda, para, son 10 puntos, son 5 páginas, entonces no entraré en el detalle, pero lo enviaremos a los periodistas. Eh, no sé si se ve la web. ¿Cómo es la web alfa? No la veo. Eh, ¿me, ¿Me la puedes cantar, la URL? Entonces, xnet-x.net barra. pero porque son cinco páginas y hay algunos puntos cruciales para empezar a plantear a los, a los partidos que están en campaña electoral y a los próximos gobiernos legislación que proteja quien denuncia la corrupción. Con esto acabo. Eh, eh, lo que vamos a hacer es eh, una presentación solo de tres minutos en que cada uno de, de los grupos aquí presentes que conforman el Grupo Ciudadano contra la Corrupción eh, van a explicar más o menos, que han hecho hasta ahora, muy brevemente, pero sobre todo, eh, qué acciones futuras vamos a hacer eh, dentro de esta red. Esto quiere decir que cada uno de ellos va a hacer un trabajo desde, desde su propia organización o desde él mismo como persona y esta red lo va a apoyar. Eh, algunos de estos trabajos lo haremos en conjunto, otras cosas simplemente será una cuestión de apoyo mutuo y eh, invitamos pues ciudadanos a contribuir tanto a través de las funciones de como a través de apoyo o a través de la posibilidad de, de constituir otros grupos que en otras zonas geográficas o en otros ámbitos, pues eh, también luchen con contra la corrupción y, y destapen la corrupción. Eh, yo eh, presento Xnet, muy brevemente nosotros tenemos... Eh, un... Yo soy Simona Levy, eh, directora de teatro, soy de Xnet y de 15M Parrato. Eh, compañero presentará más lo que hacemos con CB con Xnet. Eh, básicamente tenemos un buzón de filtraciones, hemos, eh, tenemos eh, gestionamos el, el dominio correosdeblesa.com, los correos de blesa, las tarjetas negras y todo este trabajo de información que ciudadanos hacen llegar, pues la, la judicializamos. En este buzón de filtraciones tenemos información que vamos elaborando y e intentando mediatizar o judicializar y que es proteger las fuentes en el sentido que nosotros no sabemos quién nos manda la información entonces eh, es completamente anónimo y, per, y periodistas pues eh, eh, junto con los activistas estudiamos cómo dar salida a esta información que nos mandan los ciudadanos. y Por otra parte también damos talleres que se llaman Radical Community Manager para que la gente se empodere y pueda pues, eh, hacer lo que nosotros hacemos de, de, de mediatizar y de utilizar herramienta segura lo pueda hacer pues eh, por todas partes. Eh, cuanto más gente mejor y una de las cosas que hacemos por ejemplo el día de hoy para que todos los que estáis aquí podáis eh, aprender herramientas que fácilmente os protejan y os ayuden también a denunciar. Paso la palabra a Le pongo esta cosa. Es horrible pero... Es... Bueno, a mí me tocó hoy aquí hablar por 15 para Rato. 15 me para Rato es un grupo que... Algunas personas de Internet iniciamos hace más de tres años, lo abrimos al resto de la gente en pleno aniversario del 15M porque creíamos que era el momento de dar el siguiente paso y de escalar acciones muy concretas. Estábamos viendo la estafa de Bankia, estábamos viendo que nadie hacía nada, la opción era quedarse esperando en casa, como se decía, y tú más o y vosotros también. Esa opción no la considerábamos, o sea que decidimos hacer algo. Eh, el dispositivo sirvió para catalizar la participación de la gente sirvió, eh, la gente se organizó para eh, conseguir el dinero, conseguir las pruebas, conseguir los testigos y abrimos el caso Banquia. Tres años después tenemos 160.000 folios de sumario, tenemos tres piezas, porque posteriormente eh, algunos de nosotros hicimos llegar a la prensa las tarjetas negras y se abrió la pieza de las tarjetas negras y filtramos el informe de la CMNV de preferentes que sirvió para, bueno, para que mucha gente esté ganando sus juicios. Tres años después, hay dos piezas en las asuntos de la gente con las diferentes. Pues el tiempo ha cambiado de dirección y los preferentistas están ganando. Y en nuestras dos piezas, de tarjetas negras y de salida bolsa de Bankia, está la instrucción casi terminada y está listo para que se abra oral. Ahora es cuando llegan los partidos, como ha explicado mi compañera, cuando llegan las instrucciones a decir que lo hicieron todos ellos. Esto lo hizo el Gobierno... Hicieron partidos más o menos viejos o más o menos nuevos, pero es hora de reivindicar que la ciudadanía lo hizo. Y el trabajo que queremos hacer también es decir que Rato no hizo esto solo. Nuestro objetivo con Rato era un objetivo estratégico y ético, pero en ningún momento es nada personal. Aquí ha habido unas complicidades del Banco de España, de la CMNV, de los ministerios de Economía, de Elena Salgado, de Windows eh, de Montoro, de Hacienda, de las cúpulas de Hacienda y de todas estas instituciones que hay que investigar. Queremos ir abriendo piezas como las hemos ido abriendo, que se vayan cerrando, que vayan cayendo penas concretas y que el caso Bankia no se cierre nunca hasta que se acabe sí. la impunidad en este país de la estafa bancaria que nos ha costado a todos los ciudadanos lo que nos ha costado. Como voy a un poco me a explicar una cosa. Eh... Primero se constituyó una red más en Cataluña, que es el Grupo de Trabajo Ciudadana contra la Corrupción a Cataluña, que somos un poco los impulsores de que esta red se, eh, se amplíe luego a nivel estatal. Eh, en este grupo está también David Fernández, gente de Café Ambiente, etcétera. etcétera y eh, tengo que presentar eh, lo que el grupo catalán quiere hacer. Eh, no sé si sabéis que nosotros conseguimos, a través de también una filtración en el buzón de Xnet, eh, que la Generalitat el 6 de marzo de, de a través de este grupo catalán la Generalitat eh, el, el 6 de marzo del año pasado se presentó como acusación contra la Infanta eh, y eh, y esto por qué porque el juez Castro estaba teniendo dificultad porque no sé si sabéis que la famosa doctrina Botín por lo cual los banqueros se libran mientras que los otros no los banqueros las Infantas y etc. No sé si sabéis que la doctrina botín de librar a banqueros se eh, aplica, eh, no se puede aplicar si una institución eh, acusa. Concretamente en el juicio de la Infanta y de, de Utangarín, las instituciones son Hacienda, nada más y nada menos, y la Fiscalía, que debería ocuparse de proteger los intereses. Pues ninguno de los dos ha acusado. Entonces se quedaba el juez solo eh, diciendo que en el caso de la Infanta no se podía aplicar. Eh, la doctrina Botín y entonces hemos salido al rescate del, del, eh, del juez eh, consiguiendo que la Generalitat votara por 62 votos a favor y 60 abstenciones, porque es muy difícil votar en contra de esto, de PP y de CIU, eh, para la personación de la institución de la Generalitat eh, y además eh, esto supone un precedente importantísimo porque es la primera vez que eh, una autonomía se presenta cuando Hacienda hace dejar de funciones a la Hacienda estatal, que en teoría debería ocuparse de que no se en todo el Estado hace dejar de funciones. Pues obviamente hemos ganado pero eh, el gobierno además la ha dejado caer y ahora estamos esperando que se, se... constituya el nuevo gobierno en Cataluña para volverla a lanzar y eh, conseguir la personación. Entonces paso a la palabra a David Fernández que también es parte de, del Grupo catalá y de la Red Estatal y ¿Qué te pongo? Estaba escondido al botón como tantas cosas. Eh, Buen día a todos y a todos. Sí, muchísimas gracias a Neket Forum y para la iniciativa. Yo, muy brevemente, por respeto a todos los compañeros estimados, eh, muy brevemente. Como decía eh, Simona, esa iniciativa previa del Blog Catalá eh, contra la corrupción salía sobre todo como una iniciativa social y ciudadana eh, contra, contra la corrupción y contra otra realidad dolorosa. Eh, todavía más perversa que es la impunidad. Hoy estamos en un contexto de impunidad efectiva de la corrupción. Efectivamente no era nada nuevo, sino era una red que quería potenciar y ceder al competencias y nos autoconstituíamos como red activa, estable, coordinada y colaborativa para optimizar la lucha eh, contra la corrupción, contra esos que están atrincherados en el poder y como también se decía, pretenden que todo esto de la corrupción es un caso aislado o una manzana poderida cuando es mucho más estructural. Eh, y sistémico eh, también una capacidad efectiva también de demostrar que es la ciudadanía la que, la que lo ha hecho y también en el viejísimo y largo objetivo de, de reconocimiento de los hechos vividos de reparación del daño causado y de garantías de no repetición en esa federación de competencias la parte humilde que podíamos aportar nosotros era que hace más de siete años que nos, nos hemos constituido en diferentes casos como acusación eh, popular ante la DGD también de fiscalías eh, y estados generales, pues en el, en el caso Palau que ahora está a punto eh, de juicio donde se ha hablado de una trama criminal estable entre convergencia democrática y ferrovial en el caso Innova, Andreus, Andreus, que tiene más de 72 eh, imputados en el caso Cataluña-Caixa, un agujero de 13.000 millones eh, de euros o en el caso Mercurio en Sabadell que afecta eh, a plan Bustos, por decirlo así son experiencias de resistencia en el territorio desde el tejido eh, eh, social para autorganizarse como contrapoder efectivo a, a, a, la, a, la, a la chacra de la, de la corrupción. Hay otra experiencia más pequeñita que el grupo contra la corrupción también, ¿no? Era una paralela a esa comisión de investigación eh, pues que ha servido para lo que ha servido para poco más que demostrarnos cómo era el capitalismo de los amiguitos en este, en este país, pero era un contrapoder desde fuera para monitorizar eh, las fallas y los silencios de aquella eh, comisión, Hoy que se presenta el decálogo, que es un decálogo fundamental, también hay que recordar que la ley de transparencia eh, aprobada recientemente en Cataluña no contempla ningún estatuto para eh, los alertadores, que incluso la oficina antifraude, que es el organismo que vela eh, no, eh, por la corrupción, eh, no admite desde hace dos años denuncias, denuncias eh, anónimas. Y en la parte que también eh, hemos, estamos desplegando ahora con la colaboración del Grupo, eh, no, situada contra la corrupción de XNET y de, y de la experiencia de la cúpula del Parlamento, es ese eh, luces y taquígrafos, que es una memoria, antídoto contra la corrupción. Es coger desde 1990 hasta ahora todos los casos de corrupción, sean investigados, archivados o con condenas o con indultos, que hay muchísimos, y sistematizar las dinámicas de corrupción y que sea esa memoria antídoto que nos pueda alertar también de cómo funciona eh, la corrupción en diferentes ámbitos detectados en estos últimos eh, cuatro años, ¿no? La vinculada a la financiación ilegal de partidos políticos, Filesa, y Turisma, por 3%, las vinculadas al tsunami inmobiliario que ha arrasado muchísimas cosas eh, en este Estado, las vinculadas a fraude fiscal como industria organizada de las élites extractivas y la que afecta también, que a veces habla poco, de la economía global del delito y cómo está colonizando los bajos eh, de las economías del sur, eh, del sur eh, de Europa. 1900 casos, 1.700 casos de corrupción en el Estado español, 1.900 eh, eh, imputados y también con esa memoria ¿no? que es antídoto, pues, eh, poner luces y taquigrafos, eh, porque siempre, si, si, la memoria efectivamente es un antídoto, luz eh, sobre el pasado, pero también sobre, sobre el presente y eso en una lucha activa contra la impunidad desde, desde la ciudadanía, los únicos capaces de tumbar eh, tanta, tanta vergüenza y tanto desavisado esto no, pita. esto no pita así que o hago yo drink Buenos días a todos. Eh, bueno, mi trayectoria, creo que algunos lo sabéis, eh, trabajé en el Ayuntamiento de Guadilla del Monte durante más de 20 años con plaza en propiedad como técnico de juventud. Y denuncié la trama de Gürtel. fui una de las denunciantes y testigo de la Fiscalía Anticorrupción en dicho caso. Eh, cuando denuncié ni siquiera sabía que lo que estaba denunciando era la trama Gurtel, La verdad es que pensaba que era un mero eh, una mera trama a nivel local, pero bueno, a raíz de esto eh, he estado sufriendo acoso, llevo seis años, eh, al final ya no trabajo allí, eh, pero no pasa nada. No pasa nada porque eh, me he convertido en una activista contra la corrupción y me encanta estar en, en Barcelona aquí, acompañada de luchadores contra la corrupción, como es eh, mi caso, porque cada vez somos más personas a, que, las que nos dedicamos a esto. Eh, como ha dicho Simona, eh, hemos estado elaborando un decálogo de medidas de protección al denunciante para que las personas que quieran denunciar la corrupción no tengan miedo eh, y estén protegidas para que no les pase lo que nos ha podido pasar a algunos de los que estamos en esta mesa por denunciar la corrupción. No nos vamos a callar a pesar de, del acoso y aquí seguimos eh, trabajando. Eh, en mi caso concreto he tenido la, la suerte y la fortuna que ha salido un movimiento espontáneo de, de sociedad civil, de ciudadanos a nivel nacional, eh, que han, se está creando una plataforma que se llama Plataforma Ana contra Gurten. Eh, desde esta plataforma, eh, aparte de tener inicialmente un apoyo al acoso continuo al y, que y me veo sometida a día de hoy, eh, se pretende dar cobertura y protección a denunciantes de corrupción de, a, o sea, de ámbito nacional. Eh, una de las actuaciones que se va a hacer, porque lógicamente el desgaste que, que tenemos los que denunciamos a corrupción a nivel emocional, a nivel económico, a nivel jurídico es, es muy grande, entonces la ciudadanía está dando una respuesta extraordinaria, eh, contribuyendo con su labor voluntariamente, pues eh, concretamente desde diferentes perfiles, como pueden ser abogados, eh, diseñadores gráficos, además de casa, que se ponen a llamar a medios de comunicación, al final todo cuenta y todo suma. Y es un trabajo buenísimo el que y continúa, se sigue haciendo un llamamiento a la ciudadanía desde la plataforma Anacotragurten para personas que quieran que quieran contribuir. Eh, para terminar, decir que, bueno, afortunadamente están realizando, se va a lanzar un crowdfunding, porque en mi caso yo ya no puedo afrontar más mi defensa jurídica. Y, bueno, pues dentro de... a lo largo del mes de noviembre, pues eh, se va a lanzar un crowdfunding para poder demandar a Maruenda en este caso concreto y otra y tomar otra especie de acciones legales que yo ya no me puedo costear, ahora me dedico a, a artesanía, a pulseras de cosas de cuero, y me encanta hacerlo, pero lo quiero compaginar con mi lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Paso la palabra a Fernando Urritico Ichea, perdona. Es un placer estar en un sitio de contradice a su maravilloso libro del Establishment en una organización de izquierdas crítica que organiza bien las cosas. Eh, mi característica con lo que estoy aquí es que soy funcionario público del Estado. Pertenezco a la escala de funcionarios de habilitación nacional, eh, los conocidos secretarios, ¿cómo? secretarios e interventores que somos totalmente desconocidos a efectos de la opinión pública, puesto que nuestro función de control de la corrupción eh, es eh, totalmente inútil, es decir, no servimos absolutamente para nada. Y no porque no seamos funcionarios capacitados, que lo hemos demostrado a través de nuestras últimas oposiciones, sino precisamente por el diseño que hace el Estado de nuestras propias eh, funciones de control interno. Eh, mi diferencia, si soy un funcionario rarito, pero no... Eh, no único caso. Es decir, estoy aquí y participo en un documental también catalán sobre la corrupción, un organismo nocivo, eh, simplemente como portavoz y representante de decenas, de centenares de compañeros que somos víctimas de la corrupción, porque la corrupción también tiene víctimas, aunque este tema no se visibiliza en los medios de comunicación. Por eso estoy aquí. Estoy aquí también porque soy consciente de que eso, como funcionario público, me debo a los ciudadanos. Soy perfectamente consciente que ahora que soy el Interventor General del Ayuntamiento de Orihuela de los 30.000 recibos del IBI para pagar mi sueldo y los costes de la seguridad social, representan 350 recibos de IBI de a 300 euros de media para pagarme a mí todos los años, el 1% de los recibos del IBI. Me parece importante cuando yo deje el Ayuntamiento de Orihuela, más de 350 ciudadanos de Orihuela digan, efectivamente, mis IBI estuvieron bien utilizados, no como la, mucha parte de mis compañeros y un porcentaje importante de funcionarios que piensan que es que su sueldo nace del maná de la voluntad del alcalde. Esto evidentemente no es así, pero sería importante este nivel de conciencia. ¿Para qué sirve ser un funcionario público aquí? Intento aportar un mayor conocimiento de las leyes y que las leyes sean precisamente el sostén de los débiles y no el de los fuertes, como se utiliza concretamente. Concreto para dar un ejemplo, la idea intento eh, ampliar el conocimiento de la Constitución española para que no se utilicen solo exclusivamente el artículo 2, el de la indisoluble eh, unidad de la patria, el 155 de cómo machacar a los que no cumplan la indisoluble unidad de la patria. Existen otros artículos bastante interesantes, especialmente el artículo 22, y mis campañas de hace varios años están centradas en este artículo 22.2, que dice que aquellas asociaciones que utilicen fines delictivos son ilegales. Hasta ahora, en el Estado español, en los 40 años, desde la transición solo se ha utilizado para ilegalizar HB. Ya es hora, de que este texto 22.2 que dice que todas las asociaciones que utilicen fines delictivos, que está demostrado en el caso del PP y que está demostrado en el caso del Grupo Ahbar con una sentencia clarísima de la juez de Lugo del caso Pokémon de julio de este año 2015, está demostrado la utilización de fines delictivos, se utilice para que consigamos que los jueces declaren ilegales al Partido Popular, a Ciu y a Ahbar por utilizar de forma demostrada... Pues no, pero casos demostrados demostrados, eh, judicialmente está clarísimo que es el caso del Partido Popular fondos de eh, financiación ilícitos, delictivos FIU, fondos ilícitos, delictivos el grupo Akbar que utiliza la extorsión el chantaje y el soborno, de forma demostrada, yo soy una de las víctimas de Akbar. en concreto mi aportación aquí y concluyo, la idea es partiendo del análisis que hago de la corrupción sobre el diseño institucional de la, de, la, de, la, de la Administración española de la transición, que está basado en dos características claras, que son el descontrol y la irresponsabilidad. Todos los órganos de control, tantos órganos de control internos, que somos interventores, como los órganos de control externos, los tribunales de cuentas, no funcionan. Y no funcionan porque se busca que no funcionen. Y el, la responsabilidad administrativa eh, de los políticos y de los funcionarios tampoco funciona porque son los propios titulares que tienen que abrir los expedientes de responsabilidad. Por lo tanto, no funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mi aportación. En el caso de que empiecen a funcionar los órganos de control, amparar normativamente, proteger a los funcionarios, especialmente a los que estamos indefensos, como interventores y secretarios en los ayuntamientos. Fundamental la protección normativa, que no nos puedan abrir impunemente expedientes disciplinarios, como he estado yo tres años, con dos expedientes disciplinarios de los que he salido librados justo este 27 de octubre, hace tres días. Después de tres años. Eh, segunda cuestión, con respecto a la irresponsabilidad, mi aportación con respecto a, aquí en este grupo de corrupción de Xnet es que es posible no esperar solo a la tramitación judicial, que es imposible, que es dificilísimo, imposible no es, es posible y lo está demostrando Xnet, es dificilísima, heroica, con grandes capacidades eh, cerebrales e informáticas para poder tomar ellos demostrado pero es posible la vía previa, que es la de la responsabilidad política, que es la responsabilidad personal, yendo a través de una herramienta que hasta ahora se utiliza muy poco, que es la responsabilidad contable. Pues es posible denunciar falsificaciones contables, que las hay por miles de millones, en los ayuntamientos y comunidades autónomas. Es posible denunciar los intereses de deuda injusta, que son de la deuda a proveedores, por miles de millones también. Es posible que utilizar vías para denunciar y, sobre todo, conseguir un efecto absolutamente imprescindible, que tenemos que ganar en un año, el resarcimiento que sea de los bolsillos de los alcaldes, de los bolsillos de los funcionarios que han firmado esas facturas falsas, donde salgan precisamente el pago de los intereses de esas deudas ilegítimas. Esta es mi aportación. Gracias. Eh, ahora paso la palabra a Antonio, de Acción Cívica. Muy bien. Buenos días. Gracias, Simona. Gracias, Xnet. Gracias a todos por venir. Eh, yo soy Antonio Penades, soy historiador, periodista, abogado y yo, bueno, en fin, el caso es un poco particular yo tenía una vida totalmente normal. Y eh, de repente un día descubrí que en mi ciudad, en Valencia, pues que había una trama de corrupción que desviaba fondos públicos destinados a cooperación internacional. Bueno, resulta que uno de mis hijos pasó sus primeros siete años de vida en orfanatos de Puerto Príncipe, de Haití. Y descubrí que donde realmente se iban a forrar esta trama esta gente, era con la construcción del hospital en Haití. Entonces, bueno, simplemente yo ya estaba calentito con otros muchos casos de corrupción, tal, somos personas todas que estamos aquí con elevada conciencia social, pero cuando te toca algo directamente, pues bueno, estuve desvelado tres noches y decidí hacer algo o reventaba. Y si hacer algo fue colegiarme y personarme como acusación popular contra esta trama mafiosa liderada por el entonces... ...personaje con mayor peso político y poder en la comunidad valenciana... ...como era Rafael Blasco, el conseller y, y, y portavoz. en el eh, Bueno, una vez ahí llegas y ves... ...y todos lo hemos visto en este tipo de procedimientos judiciales... ...como los, las, los abogados de las defensas van como una falange griega... ...en cohesión, perfectamente eh, estructurados... ...y sin embargo esto no suele ocurrir en las acusaciones. Es muy importante que las acusaciones tengan el mismo sistema... Y me di cuenta de que una acusación popular, moviéndose por sus cauces peculiares, aportando información, colaborando con la Fiscalía Anticorrupción, que es una de las mejores instituciones que tenemos en este país, también con la acusación por particular, colaborando, eh, se puede llegar a, a, a este tipo de objetivos que tenemos. En este caso, el primer juicio, que fueron unos pozos que nos hicieron en Nicaragua y recordaréis que se compraron pisos en Valencia y se repartió una comisión de 25%. Ahora mismo hay siete personas en la cárcel. SJ de Valencia y el Tribunal Supremo nos dio la razón. A partir de entonces, eh, ahora mismo estamos con la, con la pieza 3, que es propiamente la del Hospital de Haití, y ahí sigo. Está la fase de instrucción terminando y tendremos juicio. Cuando, te, cuando tuvimos el primer juicio, me di cuenta, y harto de recibir las tortas directamente, pensé en crear acción cívica contra la corrupción. Una asociación de ciudadanos totalmente desvinculada de cualquier interés político, simplemente profesionales, que me merecían toda mi confianza, y crear una estructura básica para que otros en España puedan hacer lo mismo que he hecho yo. Personarse, como asociación Popular, para ayudar a la Fiscalía, para intentar cambiar las cosas desde dentro del sistema. Las manifestaciones me parecen muy bien, luego se van a cedar los medios de comunicación con el contenedor ardiendo, eso es otro tema. Está bien que sea así. Pero yo creo que los cambios deben de, deben de venir desde dentro del sistema con la herramienta del derecho. Y creo en la sociedad civil. Para poner coto de una vez a la excesiva politización de toda nuestra sociedad, de las instituciones, del deporte, de la cultura, de la cooperación internacional, hay que despolitizar la sociedad civil. Somos los que tenemos que dar un paso adelante. Con la acción cívica contra la corrupción, nuestro propósito es, eh, tenemos solamente unos meses de vida, pero personarnos, estamos analizando casos, estamos tramitando denuncias eh, y dentro de nuestra capacidad personal, nos personaremos cuando lo veamos muy claro y muy evidente, en otro caso, de corrupción política y ejerceremos la acusación popular, que es una figura reconocida en la Constitución, infrautilizada y en muchos, en demasiados casos, mal utilizada, porque casi en exclusiva la han, util, han utilizado partidos políticos para obtener réditos políticos. había otros casos que no. La sociedad civil, tenemos que aprovechar esta herramienta que nos, que nos, nos, que nos, nos otorga la, la Constitución. Muchas gracias. Paso la palabra a Ander de la, de la asociación Contus. Hola, no Estamos en streaming y es Hola. Sí. Yo vengo en representación de la Asociación de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes, eh, CONTUS. Es una asociación muy humilde, ubicada en Navarra, que su principal objetivo es eh, destapar casos de corrupción. Eh, históricamente lo podemos diferenciar en, en, en dos etapas, que fue hace 30 años, cuando sacamos denuncias a los presidentes de Navarra y del 2012 a la actualidad, que hemos sacado los casos de Caja Navarra y Banca Cívica. Podemos decir que somos como el Guadiana, ¿no? que aparece y desaparece eh, cuando los ciudadanos lo necesitan. Eh, la asociación, que se autofinancia con la abusiva cláusula, o sea, cuota de 20 euros al año de sus socios, eh, tiene un claro perfil ciudadano. No, no judicial. Eh, nuestro objetivo no es imputar a, a todo el mundo, sino saber la verdad. Como bien dice David, es luz y taquígrafos, caiga quien caiga. Eh, por lo tanto, eso, Contus es una herramienta de transformación social eh, que utiliza la democratización de la información, que todo el mundo, que todo ciudadano tenga el acceso a la información para así poder juzgar y el empoderamiento de la ciudadanía. A veces no podíamos acceder a la información, por lo tanto recurríamos al medio judicial. Eh, el mayor logro de Contus no es haber llevado a tres expresidentes de Navarra, Urral Urralburu, Javier Otano, Miguel Sanz, a los tribunales. No, no, es haber movilizado a 35.000 personas exigiendo la verdad. Ese es el mayor logro... exigiendo la verdad sobre el espolio y la desaparición del principal instrumento financiero de la comunidad foral, Lo que hicieron fue saquearla. Y además, lo que conseguimos reunir es diferentes eh, ideologías, diferentes partidos políticos, todos eh, exigiendo esa verdad. Gracias a eso, se en Navarra se ha posibilitado el cambio. Después de 40 años de del mismo régimen, eh, pasándose del PP al PSOE, ahora eh, hay un cambio de política. Por lo tanto, como asociación hemos decidido dar un paso atrás. Ahora les cedemos el testigo a las instituciones para que sean ellos los que regulen eh, eso que, que hemos denunciado. Por lo tanto, lo único que podemos decir, o sea, eh, aportar es ayudar en la creación de esa oficina anticorrupción. Eh, las acciones judiciales siguen pendientes, todavía hay mucho que, que saber. y cuánto eh, significa cuidado en euskera saber que estamos vigilando esas instituciones, aunque se llamen instituciones del cambio. Y, y aquí, en la aportación a, a este foro, bueno, que, queremos hacer que esa información que, que hemos usado, y tal, poder compartirla entre todos los grupos ciudadanos. Este modelo es totalmente exportable. O sea, que ha, ha sido la ciudadanía la que ha posibilitado el cambio en Navarra. Pasa la palabra Vicente de Audita Sanidad. Sí, sí. sí. Eh, buenos días, eh, gracias a XNET y a todas y a todos por vuestra presencia. Eh, pertenezco a la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda de Madrid, PAC Madrid, y de alguna manera uno de los objetivos que tiene la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda es, aparte de hacer auditorías ciudadanas de la deuda soberana, también otro de los objetivos es eh, hacer auditorías ciudadanas tanto a nivel territorial como a nivel sectorial. Entonces, a raíz de una invitación que hicimos a Café Angiet, eh, a Marta Sivina y a Albano Dante, para que fueran a Madrid a explicar el proceso de corrupción que habían detectado en la sanidad catalana, se constituyó un grupo de trabajo um, para hacer una auditoría ciudadana de la deuda en sanidad en la comunidad de Madrid. Eh, uno, entre otros, de los objetivos que tiene. La Plataforma de autorización de la Deuda es el tema de la transparencia y el tema de la opacidad y la difusión. Eh, nosotros, en, en base a esto y en base a, al proceso de privatización absolutamente bestial que se ha producido y se sigue produciendo en la Comunidad de Madrid, eh, decidimos eh, constituir este grupo para eh, dos cuestiones fundamentales. Una: Uno de los objetivos era el hacer un análisis de las posibles tramas de corrupción, y subrayo posibles porque estamos en fase de, digamos, de investigación y de recogida de datos, de las posibles tramas de corrupción entre el poder político y las élites económicas en el ámbito de la sanidad. Ese era uno, y el segundo era la cuantificación de la deuda de la Comunidad de Madrid, dentro de ella identificar qué parte de esa deuda corresponde a sanidad y a partir de ahí ver cuál es ilegítima para declarar el no pago de la misma. Estos son los dos objetivos fundamentales. Entonces, en ese sentido, en el primer objetivo en el de las tramas de corrupción, lo que hemos venido haciendo y seguimos haciendo es eh, recogida de información de todos los cargos políticos que desde el proceso de iniciación de la transición democrática hasta nuestros días han tenido o han formado parte tanto del Congreso de los Diputados como del Senado y de la Asamblea de Madrid, además de los que han formado parte de los diferentes gobiernos a lo largo de la trayectoria del proceso de transición y al mismo tiempo de todos los cargos políticos que han formado parte de la operación Gürtel o de la operación pública. Eh, por una parte y por otra hemos tratado y estamos tratando de conseguir información de todas las empresas. En este momento llevamos 552 empresas. Que nuestro objetivo es conseguir los cargos que tienen eh, en esas empresas los, los consejeros o administradores de las mismas, así como las empresas accionistas y participadas, para al final hacer un cruce de toda esta información con los cargos políticos y ver cuál es el análisis que podría dar eh, de esas tramas de, de posibles tramas de corrupción en el ámbito de la sanidad en la comunidad. Eh, eh, en ese sentido, a través de la información que hemos, hemos ido recopilando, hemos eh, elaborado hasta la fecha dos informes, uno sobre el papel de las entidades de seguros privados, fundamentalmente Sanitas, que tiene un papel relevante en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con Sanitas Biupa, que es la empresa de seguros más importante del Reino Unido, y el segundo que vamos a aprobar en la Asamblea del próximo lunes, que es un informe sobre la contratación pública de la Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid durante el año 2014. Eh, eh, en ese estudio que se va a presentar, en ese informe que se va a presentar en rueda de prensa públicamente el próximo 26 de noviembre eh, en la librería Traficante de Sueños en Madrid, y a los que os desplacéis a Madrid o, o tengáis eh, residencia en Madrid, os invitamos desde aquí, eh, pues eh, hemos detectado diferentes cuestiones que son importantes. En primer lugar, que de ese informe arroja que durante el año 2014 se adjudicaron 1.414 contratos por con un importe de 560 millones de euros. Lo que nos llama la atención es que en el presupuesto del 2014 eh, sola, existe solamente para contratación con medios ajenos un importe de 2.800 millones de euros. Es decir, que hay cerca de 1.400 millones de euros que no sabemos, eh, estábamos hablando de lo de la opacidad, cómo y cómo y de qué forma y de qué manera y por cuánto eh, se han adjudicado a empresas de manera opaca y no mediante el proceso de transparencia y de publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid punto. El segundo es que hemos intentado relacionar las empresas adjudicatarias con los lobbies más significativos del sector sanitario. Y en ese sentido hemos detectado que de esos 560 millones, un euro de cada dos ha sido adjudicadas a empresas que forman parte de, de esos lobbies. Y finalmente, en el tema de corrupción, a partir de un informe de la Comisión Europea que realizó en el año 2013 en el que decía o dice que entre el 10 y el 25% de la, del gasto que se efectúa en eh, medicamentos farmacéuticos y en tecnología sanitaria, aproximadamente entre un 10 y un 25%, es sobrecoste por prácticas corruptas. Es decir, que llevado al presupuesto a nivel europeo de sanidad en el año 2012, hubo aproximadamente en estos dos conceptos 300.000 millones de euros. ¿Qué significa? que de esos 300 millones de euros, entre 30.000 y 45.000 millones de euros han sido un sobrecoste debido a prácticas corruptas. Esto aplicado al ámbito de la Comunidad de Madrid para el presupuesto de 2014 ha supuesto entre el orden de los 45 a los 110 millones de euros. Esto puede dar una imagen de cuál es el volumen de corrupción en el que estamos implicados en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Espero que posteriormente podamos tener la oportunidad de dar más explicaciones sobre esto. Muchas gracias. Paso la palabra a Encarni Cortés, concejala independiente de la ciudad de Benalmádena. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a escucharnos. Eh, soy Encarnación Cortés, soy abogada, eh, vengo de un pueblecito de Málaga, de Benalmádena, y bueno, yo también llevaba una vida muy tranquila hasta que un día se me ocurre dedicarme a la política. Eh, os resumo muy brevemente lo que ha sido mi experiencia. En 2011 accedí al ayuntamiento de Benalmádena eh, a través de un partido independiente y fui concejal del equipo de gobierno. Eh, al verano siguiente, un año escaso después, pues fui destituida del equipo de gobierno por denunciar irregularidades en las contrataciones públicas de la sociedad municipal del puerto deportivo de, de Benalmádena. Mi destitución no fue la única consecuencia a partir de, de mis denuncias, pero bueno, no voy a entrar ahora en detalle con eso. Seguí continué continué sola, sin, ya sin partido y sin nada, pero desde la oposición hasta que el verano pasado ya, junto al equipo del Partido X, pues destapamos eh, una presunta malversación en un comedor social eh, que era gestionado por la Delegación de Asuntos Sociales del propio ayuntamiento. Esta vez sí conseguimos la destitución del concejal y de todo su equipo de asesores, quedándose el equipo de Gobierno en minoría en la localidad hasta las pasadas elecciones. De todo este trabajo desde el 2011, eh, pues ahora mismo en la actualidad hay tres procedimientos judiciales abiertos con ocho imputados. En la actualidad monté mi propio partido independiente, me presenté, vuelvo a ser concejal. Vuelvo a estar en el equipo de Gobierno y ahora soy la responsable de gestionar esa empresa municipal del puerto deportivo de Benalmádena. <risa> la primera medida que he tomado es pues, solicitar a través del Pleno Municipal una auditoría de descubrimiento eh, de los últimos años, pues, de contrataciones de toda la gestión que se ha llevado a cabo. Es la primera vez que se hace esto en una sociedad municipal. Y, bueno, a lo largo de los próximos dos o tres meses tendremos los primeros resultados ¿eh? de, ese, de esa investigación que se está llevando a cabo. Muchas gracias. Paso la palabra a Patricia Suárez de Asufín. Hola, muy, muy buenos días, muchas gracias por venir, gracias a Xnet por por, montar, por meternos en este, en este, en este lío. ¿no? Eh, yo soy Patricia Suárez, eh, haciendo caso a Simona, os digo que soy licenciada en filología alemana y que estaba en mi casa tranquilamente haciendo páginas web, porque también el mercado laboral me había reciclado hace ese camino, hasta que un día descubrí que el banco me había engañado y me había robado el dinero. Claro, uno piensa, si estás en la calle y te roban el bolso, forma parte de, de, de, de nuestro sistema y lo tenemos que aceptar como, como es, porque podemos poner un policía detrás de cada uno de nosotros, pero cuando el que te ha robado es el banco y vas arañando un poquito y descubres que lo ha hecho con la ayuda por acción o por omisión del Banco de España y de la CNMV y si rascas un poquito más te das cuenta que también le han ayudado a aquellos que legislan, a aquellos que dictan las leyes en las, en por las cuales debemos eh, convivir nosotros, eh, bueno, a mí a mí se me revolvió... Se me revolvió algo que llevaba adentro como, como ciudadana y empecé, empecé a trabajar. Un día alguien dijo que era Wonder Woman, me conocen como Wonder Woman en las redes, yo creo que no soy ningún héroe, soy como muchos de nosotros, un ciudadano que ha decidido, ha decidido hasta aquí hemos llegado. Entonces, eh, monté una asociación nueva a su fin, Asociación de Usuarios Financieros, y lo, en lo que más dimos la batalla fue en la transparencia informativa, es decir, los bancos tienen toda la información y todos... Y todos sabemos qué abogados tienen, como decía Antonio. Nosotros lo que tenemos es, como ciudadanos, la información, la capacidad de publicarla gracias a Internet y ponerla a disposición de cualquiera. Empezamos a publicar las sentencias de manera que cualquier persona en cualquier pueblo pudiese ir a su abogado con su sentencia y dijera, mira, a este tío de, de la otra esquina del país le ha pasado lo mismo que a mí y le ha ganado al banco, sobre todo ese mensaje, y le ha ganado al banco, es posible. Bueno, ahora en, en, en la web tenemos un buscador de sentencias, empezamos con swaps, yo pensé que ganaría mi caso y me iría a mi casa otra vez, pero no, no ha sido la realidad, empezamos con los swaps, que ahora están muy de moda con el Ayuntamiento de Madrid, y luego llegaron las preferentes y las acciones de Bankia, y, y el mes que viene vencen los bonos eh, convertibles del Banco Popular, y los valores Santander y las hipotecas multidivisa, en fin, este es el desaguisado en el que estamos, ¿no? <risa> ahora... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿no? Porque aquí hay que seguir trabajando. Una de las cosas que más me remueve, yo entiendo que el banco defienda sus intereses. Está en su legítimo derecho. Lo que no entiendo es que sucedan cosas como las que pasó la semana pasada y ahí es donde nos tenemos que mover. ¿Cómo es posible que la abogacía del Estado, esos señores tan preparados, que están aquí para defendernos a nosotros, haya defendido en la Unión Europea que las cláusulas suelo, aun siendo nulas, no se debe devolver el dinero de manera retroactiva. Es decir, ¿cómo han podido defender la tesis de la banca? Estos señores que pagamos con nuestros impuestos y que luego casualmente ocupan las, los órganos de dirección de las entidades financieras, de las eléctricas, de todos eh, los poderes que son los que están moviendo los hilos. Yo creo que es muy importante que todos aquí arrastremos a los demás porque sí se puede claro que se puede se puede si somos capaces de sacar a la luz todo lo que está pasando muchas gracias para acabar eh, estos son digamos las asociaciones los grupos los ciudadanos que constituimos el grupo y aparte tenemos asesores independientes eh, debía de estar aquí también la Fundación Hay Derecho y algunas asociaciones de abogados que nos ayudan. Eh, ha habido un virus eh, y no pueden venir, se disculpan, pero han, han aportado al trabajo, por ejemplo, sobre el tema de alertadores Pero está aquí uno de ellos, que es Pau Montserrat, entonces nuestro último invitado y luego abrimos para preguntas. A ver, muchas gracias a todos, uh, muchas gracias uh, por venir y por escucharnos. Voy a ser muy breve, yo sí que voy a cumplir con mi minuto si soy capaz, ya que lo interesante es escuchar a nuestros activistas, a la gente que está sobre, sobre el terreno y no escuchar a un señor con traje. De todas maneras, este señor con traje, yo soy economista, estuve en banca, por tanto, conozco la banca desde, desde dentro, o como mínimo desde una sucursal. Conozco cómo funciona la Comisión Nacional de Mercado de Valores, conozco cómo funciona el Banco de España y también conozco lo que acaba diciendo el Tribunal Supremo. No es un secreto ya, en el 2012, cuando decía estas cosas en Salvados, Sí que no era un estado de opinión, ahora sí ya hay un estado de opinión de que se han hecho las cosas, pero uh, tengo que decir que el estado de opinión aún es timorato. Uh, no ha pasado todo esto por falta de controles, o por errores, o por uh, cosas que son uh, impredecibles, sino que ha pasado porque tenemos un sistema que estructuralmente está hecho para que el ciudadano sufra, en el caso que yo conozco mejor, sufra uh, las malas prácticas de la banca. Y esta situación que nos ha llevado a un rescate, nos dicen de 60.000 millones, pero si sumamos todas las ayudas sobre, sobrepasa los 100.000 millones, eh, va a volver a pasar eh, con eh, la estructura jurídica y con los supervisores como los tenemos ahora. Por tanto, la idea es que hay que refundar, y esta es una idea que decimos los expertos, no, no es una idea rompedora, sino es una idea de salud eh, democrática. Tenemos que reformular la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, y el Tribunal Supremo para que hagan una cosa muy simple, que es velar para que el mercado bancario eh, sea transparente, sea moderno y sea competitivo. Y eso significa no hacer las cosas que dice la banca, sino hacer las cosas que dicen los expertos, los que conocen realmente cómo funciona el mercado. Y, finalmente, eh, la aportación que hacemos eh, asesores eh, o conocedores o febres de del mercado financiero eh, a este grupo Tan, tan potente y que va a sacar tantas cosas a la luz, es ayudar a que el estado de opinión eh, sea eh, lo más cercano a la verdad posible. Eh, los poderosos, hasta hace poco, es verdad que tenían los mejores economistas, es verdad que tenían los mejores abogados o algunos de los mejores y es verdad que tenían un control muy férreo de los medios de comunicación. Ya no es así. O al menos ya no están así. Hay muchos de... Me, Probablemente los mejores abogados ya están uh, al servicio de los clientes, algunos buenos economistas están al servicio de los clientes y algunos medios de comunicación, y no tienen por qué ser solo de masas, sino que podemos llegar a, a, a otro tipo de medios de comunicación que no son de masas, pero llegan a las masas, ya no están de parte de los poderosos. Y este cambio creo que es el cambio Eh, debía tomar la palabra ahora el, el regidor Jaume Asens, que es el regidor de transparencia que está siguiendo de cerca lo que estamos haciendo pero no lo veo eh, está viniendo, vale, bueno, si aparece le, le dejamos hablar eh, eh, Y entonces cerramos esto quiero hacer un resumen porque agradecemos muchísimo a los periodistas que hoy es sábado por la mañana realmente no les tocaba eh, venir a una rueda de prensa y entonces agradecemos el esfuerzo que están haciendo para informar para cubrir, eh, entonces para ayudarles, aparte que la compañera que se está encargando de esto que es Isabel de Quisnet y le mandará la información, eh, vais a poder, eh, la contactáis, está ahí arriba, es grande, tiene una cruz uh, fucsia en la edad, para poder hablar con cada uno si queréis hacer entrevista, etcétera, vamos a abrir ahora bastante rato para preguntas, eh, quiero eh, hacer un resumen muy rápido de las cosas que hemos dicho que como grupo haremos, también hay cosas que no hemos dicho porque nos gustan las sorpresas y que os iremos contando pero que ya estamos cocinando eh, y entonces hago un resumen, lista de cosas que vamos a hacer. Primero, la personación de la, eh, la, de la Generalitat en el caso Urdangarín Infanta como acusación. Luego, eh, el Atlas de la corrupción eh, en Cataluña. Luego eh, el decálogo de alertadores que vamos a abrir ahora adhesiones. No sé si alguno de vosotros ha visto un documental realmente muy muy bien hecho que ha emitido TV3 el día 27 que ahora está en la lista. Está aquí la directora eh, Montserrat Besas eh, que ha, está intentando ha contribuido un poco a que se conociera este tema de denunciante y de cómo como sociedades debemos empezar a protegerlo porque como podéis ver somos un ejemplo de que la corrupción se está desmantelando no por donde la gente cree que se desmantela sino porque hay gente normal y corriente como nosotros como vosotros que lo está haciendo entonces es importante que esta narrativa cale en la gente para que nos empoderemos para que empecemos a ser vigilantes en nuestras instituciones y para que las cosas no vuelvan a ser nunca más como eran antes entonces tenemos este decálogo para proteger a nosotros, a vosotros, a cualquier persona que quiera denunciar para que no pierda el trabajo, para que no se vea amenazada, calumniada, etc. En este mismo sentido, otra cosa que vamos a hacer es a este señor le piden 150.000 euros, eh, eh, 150 euros eh, por eh, delito del honor de no sé qué empresa de basura, eh, literal, eh, es así, no, no es una broma. Eh, eh, eh, eh, eh, la eh, Ana... Eh, como sabéis y como veis en los medios, recibe calumnias eh, todos los días. Entonces, es otra de las cosas en este resumen de cosas que, estamos a hacer, eh, que vamos a hacer, colectivamente proteger a la gente que denuncia. Luego, eh, vamos, eh, como hemos dicho, a ocuparnos de apoyar eh, la, la tercera pieza eh, y la segunda que faltan en el caso de cooperación, como explicaba Antonio en Valencia. Eh, vamos a contribuir a, en las instituciones que se han abierto a los grupos ciudadanos contra la corrupción, vamos a contribuir como está pasando en el caso de CONTUS y como igual Jaume si llega nos lo explica. Eh, luego vamos a ayudar eh, a la gente de audita Sanidad a saber dónde están los 1.400 millones de euros adjudicados en Madrid y que no queda muy bien claro dónde han ido a parar. Eh, vamos a apoyar en Carni, en destapar y en dejar un puerto de Benalmádena súper limpio. Eh, luego vamos a apoyar las victorias que, eh, que están consiguiendo desde a su fin, están consiguiendo por ejemplo una victoria muy importante que es de la semana pasada, eh, hasta hace poco no se podían agrupar, o sea si tú eras un estafado por preferente y te habían estafado 2000 euros y vivías en un pueblo relativamente pequeño no podías agrupar tu demanda a a una demanda más grande, por lo cual te valía la pena, ¿no? Cada uno tenía que demandar por sí solo, pues ellos han peleado y han conseguido que ahora desde los pueblos más pequeños la gente pueda sumarse a acciones más grandes y recuperar su dinero, porque 2.000 euros para algunos no son nada y para otros son mucho. Entonces vamos a apoyar a su fin en todos estos asuntos de swap, de, bueno, la, de la multidivisa y todas estas cosillas en que están ocupados, y eh, por último vamos a crear herramientas de coordinación para que tanto nosotros pues, seamos rápidos en intercambio de información y en abrir bases de, de datos para cotejar rápidamente la información que cada uno tenga, porque al final los corruptos son siempre los mismos eh, y, la, y los responsables son siempre los mismos, y para dar a vosotros y a toda la ciudadanía herramienta para entrar en coordinación y acelerar este proceso eh, que ya está en marcha. Muchas gracias y pasamos la palabra a las preguntas que podáis tener. cosa, como tenemos poquito tiempo, no hay otro micro, ¿verdad? Para los que están arriba, que los para ir, no, no hay, ¿no? O la primera fila pasamos este y así el otro puede ir arriba, porque si no tardaremos mucho en la subida. Buenos días. Mi pregunta es para quien quiera contestar. Eh, Ciudadano contra la Corrupción. Periodismo ciudadano, o sea, la palabra clave en ambos casos es ciudadano. La pregunta es: ¿nos encontramos ante un cambio de era? ¿Tallares? Gracias, gracias a todas. Es una satisfacción que haya gente de aquí. Yo vengo de Erial al Castellano, donde somos cuatro. Se agradece. ¿no? Mi pregunta rápido porque es a Fernando. Eh, yo soy abogado activista y tal y ahora, eh, por fortuna desgracia, estoy en las instituciones eh, como concejal y entonces me planteo, además tenemos mayoría en los plenos y como herramienta institucional, el tema de las auditorías, has comentado, las auditorías contables, ¿realmente hay margen para solicitar en un pleno y obligar al Gobierno corrupto eh, desde las instancias a hacer una auditoría contable? ¿Cómo se haría esto? ¿Quién lo haría? ¿El interventor, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Cuentas? Realmente hay margen, porque yo he abierto una comisión de investigación que le gustaría mucho a David Fernández, ¿no? porque tenemos un grupo 7 de la policía que podría hacer otras crónicas, pero este es el grupo 7. Eh, pero es que eh, al ser el sujeto investigado, el propio gobierno municipal, aunque tengamos mayoría en el pleno, hay margen institucional para destapar este tipo de cuestiones a través de eso, una herramienta que puede ser una moción de que se haga una auditoría, quién la haría, ¿Y cómo? Porque la estamos haciendo nosotros a base de solicitar documentación, documentación de subvenciones, contratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay margen en este punto? Gracias. ¿Más Yo, yo rápido, primero gracias por montar no, no solo eventos como este, sino redes de ciudadanos que colaboran contra la corrupción. Entiendo que por un lado se está trabajando en lo que serían como mecanismos que puedan proteger, por un lado, los funcionarios, no pero que generen dinámicas y formas de hacer de las propias instituciones a medio o largo plazo para que pueda haber una vigilancia constante. Pero la pregunta digamos también sería como un poco más a, a corto plazo es... En la medida en la que en algunas instituciones sí que ha habido cambios, sea por a, la entrada de grupos ciudadanos en la oposición o, o, o en el gobierno, pero que eso no quiere decir que de repente cambie todo, sino que realmente te encuentras con muchas resistencias. También si se había planteado, si tenemos experiencias de grupos de trabajo conjunto, administración y grupos ciudadanos, para ver ahora mismo como qué frentes digamos son, son los que tenemos que atacar y con qué dificultades nos estamos encontrándose. Sé que en el Ayuntamiento de Barcelona se está haciendo un pequeño grupo, pero si sí hay otras experiencias y cómo podemos en lo inmediato, de alguna manera, colaborar conjuntamente. Creo que Ciudadanos, aquí el cuerpo funcionarial para mí es muy es muy importante y estos estos grupos o partidos políticos que acabamos de llegar, o los que no acabamos de llegar, pero, pero están muy pendientes del tema. Buen día. Soy Fabián. Quería saber si ya tenéis eh, quizás planificado o si no el tema de derechos humanos para las personas más débiles de esta sociedad, que son aquellas que no tienen la documentación en regla. Y eh, quería aprovechar para informaros de que en una semana aproximadamente se cerrará el Centro de Internamiento de Extranjeros por obras. Pretendemos que no se vuelva a abrir y necesitamos por eso la ayuda de todos vosotros para hacer una campaña y que no se vuelva a abrir. Por otro lado, es importantísimo hacer una auditoría en, esa, en esos centros de internamiento de extranjeros donde se mete mucho dinero público y es inútil en muchos casos. Y por favor, ayuden en esto. Yo eh, estoy trabajando en, con el Parlamento Ciudadano, el grupo impulsor del Parlamento Ciudadano en un pacto social contra la corrupción. Eh, entiendo que el Grupo Ciudadano y la gente sentada es, está muy referido a, a, la renu, a, bueno, a lo que es el control directamente ciudadano eh, de la corrupción. Eh, sí que me gustaría saber un poco la opinión de qué otras cosas para reformar y para... Y para qué cuestiones. Nosotros en el Pacto Social contra la Corrupción hemos hecho un decálogo con, con cuestiones que nos parecen que se tienen que abordar, eh, cambios a nivel legal, etcétera, etcétera. así que me gustaría eh, vuestra opinión de cómo, como bueno, denunciantes directos de la corrupción, cómo veis eh, que hay que abordar ese otro aspecto de propuestas de reformulación, cambios para que, aunque bueno, la ciudadanía... Seguirá siendo activa, pero sí para, para intentar pues ¿no? El obtener información, la transparencia, más desde un punto de vista del sistema. Muchas gracias. Eh, paso, ¿Alguien quiere contestar? Sí, Sergio me ha dicho que quiere contestar a una. Vamos repartiéndonos alguna. Yo contesto a la pregunta de si esto es un cambio de época. La respuesta es sí. Ahora, suena un poco grandilocuente, pero es que realmente esto es un poco la idea de la casa, que, que Internet, este es el cambio que introduce la poca gente con intereses muy, muy grandes, unos cuantos banqueros a la hora de robar tropecientos mil millones tienen mucha más facilidad para ponerse de acuerdo, coordinarse y actuar que mucha gente dispersa que pierde mil euros cada uno. Esto es lo que cambia Internet, esta ley de hierro de la oligarquía que ha hecho que siempre estemos sometidos a estas estructuras, esto es lo que cambia Internet, que ofrece unas facilidades para autoorganizarnos, mucha gente con intereses dispersos y mucha gente. Esto es lo que creemos y esto es por lo que hacemos el FC Forum, por lo que llevamos tantos años haciendo prácticamente todas las cosas que hacemos, porque creemos que Internet además de un campo de batalla, un lugar que hay que defender, una herramienta para la autoorganización ciudadana es también una época histórica. Cuidado con el tema de auditorías profesionales, eh, lo que es fundamental en el, caso... en el caso que has planteado, lo que sí me parece fundamental es saber que se tiene el poder desde el pleno a un gobierno que supongo que es minoritario, el artículo 21 y 22 de la Ley de bases de régimen Local define las competencias de la Alcaldía Junta al de Gobierno Local y las competencias del la Pleno. Las acciones judiciales, concretamente en el artículo 22. El artículo 22 de la Ley de bases de régimen Local define que las competencias de acciones judiciales en materia de su competencia son del Pleno. Por lo tanto, la auditoría de la cuenta general cuya aprobación pues corresponde al Pleno, las acciones judiciales son del Pleno. Los principales contratos de un ayuntamiento, basuras eh, y agua, los principales son de pleno, porque son contratos anuales que superan el 10% de recursos ordinarios, las acciones judiciales son de pleno. Entonces, pero ojo con contratar auditorías profesionales eh, que son carísimas y no fijar lo que es el conjunto de auditoría. Para mí la idea, y esto sin es este pero eh, si quieres quedamos, te doy mi correo y tenemos eh, relación la idea es precisamente hacer un censo de funcionarios eh, que estén dispuestos a trabajar precisamente de forma profesional desde el punto de vista del bienestar público, siempre del bien público y no empresas profesionales eh, dedicadas a auditorías, ¿de acuerdo? Que son carísimas. una auditoría financiera, calcular para cada ayuntamiento, un ayuntamiento de unos 20.000 habitantes de a por los eh, 100.000 euros, una auditoría financiera. Entonces, hablamos de siempre de auditorías de legalidad, auditorías de control. Siempre bajo la idea, una idea clave que ha salido de aquí, eh, hay una idea uh, de venta que es cuanto más te vigilo, mejor te comportas. Traducido esto es, es la clave para la corrupción. Cuanto más te controla, cuanto más te controlo, mejor te comportas. Pero ojo con los controladores. Esta me parece clave. ¿eh? Pero es, es una auténtica bendición que tengáis la mayoría del pleno. Os tenéis que rodear de profesionales porque si no la maquinaria burocrática en cuatro años os va a machacar buenos profesionales que conozcan las acciones directas, las o sea, acciones directas que en un año os planteéis objetivos a conseguir ya. ¿De acuerdo? Especialmente, o sea, clarísimo, contrato de basuras y contrato de agua, clarísimo inmediatamente, declarando, si tenéis de luego a o a declarando inmediatamente la reaprobación de este grupo por su eh, carácter chantajista y absolutamente delictivo. Eh, la, el tema de medidas de control, yo creo el eh, tema de la mafia italiana, eh, el tema de las drogas en Galicia, la medida fundamental ha sido precisamente la protección a los continentes. En el caso, lo que, eh, lo que diferencia, y hay que siempre es fundamental el diagnóstico, lo que diferencia a la mafia italiana o la mafia de las drogas gallegas de la corrupción, que es otra mafia interna, es que es interna a la propia administración. Que los principales delincuentes, y por su análisis hay que ser muy certero, los principales delincuentes están dentro de la administración. Esta es la característica este es el mundo al revés del poema no sé si conocéis el mundo al revés de José Agustín Utisolo solo, conocéis había una vez una bruja buena y un príncipe malo pues esto es lo que sucede en la administración, no, no se entiende es que los delincuentes están dentro de la administración y en las empresas concesionales de la administración ellos son, y para controlar eso ¿qué es lo que tenemos que hacer? tener dentro de la casa funcionarios que estén dispuestos a vigilarlos y a denunciarlos y para ello les tenemos que amparar normativamente De acuerdo. esta es la medida esencial y controles profesionales independientes dentro de la administración y fuera de la administración esta es la clave contra la ¿no? corrupción cuanto más te controlo mejor te comportas alguien contesta a la pregunta de los sí ha habido dos preguntas muy similares en cuanto a los cambios dentro de la administración, por medio de pactos, etcétera. En la Acción Cívica contra la Corrupción estamos elaborando dos tipos de propuestas. Una, urgente contra la corrupción, y dos, medidas que redunden en la eficiencia y en la racionalización de la estructura del Estado. Estamos colaborando con, también con Transparencia Internacional y con Fundación por la Justicia, que es una, una entidad de, de lo que vale. Eh, esto es un primer paso, es decir, es obligar a las instituciones, a los partidos políticos que suscriban estas medidas básicas y luego crear un observatorio que denuncie tú has firmado y no has cumplido. Esto es un primer paso. Al final todo es voluntad política de cambiar las cosas, de cambiar las leyes. ¿Quién puede cambiar las leyes? Los políticos que tienen el poder legislativo. Eh, los partidos tradicionales jamás van a tener más mínimo interés en cambiar nada porque tienen todos mochila, todos solamente pueden hacer este tipo de cambios los nuevos partidos. No es igual que sean de izquierda, de centro, de centro-de derecha, no es igual, los nuevos partidos. Y es entonces, solamente entonces medio, que entre un cambio crítico en el panorama de, de, de toda España, cuando podremos tener esperanza en que este tipo de propuestas que ahora mismo estamos elaborando como un primer paso, acaben implantándose urgente, urgente, las dos eh, medidas de control dentro de la administración, en, en, en, en definitiva, Dar todo el poder posible al funcionariado, que es uno de los mejores activos que tenemos en este país, quitándoselo a los políticos, despolitizar, despolitizar una vez más, insisto en la idea, de despolitizar todo lo que se le quite de poder a los políticos, dárselo al funcionariado y a la sociedad civil. Y dos, represión penal. Son dos medidas y hay que ir hasta el final. ¿no? Gracias, Antonio. Yo muy breve. Eh, de, de la pregunta de los CIEs, que obviamente pues, pedir el cierre de todos de todos ellos, yo creo que hay dos reflexiones. Una, que más allá de la corrupción eh, contemplada en el Código Penal, también estamos en una sociedad que tiene corrompidos los valores, para decirlo así, ¿no? Machacar a los más débiles eh, y expulsarlos también es una corrupción ético-política. Y ahí también hay un negocio. Yo invito también, o nos invitamos, ¿no? a investigar nuestras compañías aéreas que también reciben cuantos, ¿no? Recursos políticos o grandes empresas que conocemos como Indra, que son los que ponen vallas, vallas de la muerte en Ceuta y Melilla, en esa lógica. que Después me referiré a una cosa que decía que decía Fernando, que creo que la clave. Eh, yo seré muy muy muy breve eh, cuando hablan de las medidas alternativas. Me voy a la primera y a la última. Y empiezo por la última. Medidas hay muchísimas. Nos presentamos en su día 150 en la comisión de investigación del caso, eh, del caso Pujol y me quedo solo en una que no se aprobó y que no la aprobó la mayoría parlamentaria, que era facultar, en, en, en el caso de los cursus de, de Escuadra, facultativos eh, técnico-financieros especializados en materia económica, porque la corrupción también es cada vez más sofisticada. ¿no? Pues estamos técnicamente en una guerra, hablo ahora de la experiencia catalana, en una guerra contra la corrupción, que vamos al frente con un palillo. Tres fiscales para 178 imputados. Eh, control biopolítico de las fiscalías según, ¿no? Porque es, es un cuerpo eh, jerárquico, entonces es, es difícil, pero alternativas hay muchísimas de orden jurídico penal, de, de orden eh, de contratación pública, de orden de la transparencia, que ahí sí quería hacer la reflexión. La transparencia es imprescindible, porque todo poder, cuando abusa, ningún poder pide a nadie que se ¿no? pone mecanismos para que le vigilen ahí. Todos quieren que nadie le vigile. Ningún poder se pone eh, límites a él mismo. Esa es la desgracia, se lo tenemos que poner. Eh, nosotros, pero la transparencia a veces fomenta una sociedad de espectadores, de consumidores y de usuarios. Estás mirando y quieres que todo sea transparente. Mucho mejor que la transparencia, que es condición sine qua es la participación y es la implicación colectiva y ciudadana, que es lo que más o Sea en el caso de Mercuri, que es una buenísima experiencia, y cuando ven a la ciudadanía organizada exigiendo justicia y que se acabe la impunidad, o sea, transparencia sí, pero sobre todo... Eh, participación, porque eso sí que es poner luces y telégrafos y hacernos corresponsables de nuestra vida pública y colectiva en Copenhague. En, en eh, sí, eh, eh, periodista de investigación, viendo que se fue en, en ese tiempo, decía siempre que la, la, la lucha contra la corrupción no es fundamentalmente judicial y policial, lo es, por supuesto, fundamentalmente es ética, política, porque esta crisis son los valores y la, y la tolerancia. ¿no? De... y acabo con una reflexión que tiene Fernando y que me recuerda a Roberto Escarpinato el actual juez pues, hacía el... en Sicilia testigo y heredero del asesinato de Falcone y el con en el y yo, cuando otro juez pensaba que se iba a encontrar con los bajos fondos ¿no? y dijo que cada vez iba subiendo más iba subiendo más iba subiendo más y en la mafia estaban unos palacios acolchados del poder la gente que había estudiado conmigo en los despachos de, de togas de oro que ejercen esas defensas de los corruptos. Nosotros en las cuatro acusaciones tenemos al mismo abogado en el otro lado. Digo, Hombre, Cristóbal, otra vez por aquí. Pues siempre ¿no? esas siempre. O estrategias planificadas de la impunidad con esa ratificación de cambios de abogados, de petición de nuevas, nuevas eh, etc. Y respecto a la primera pregunta, que es clave, yo no sé si estamos en un nuevo ciclo. Sí, yo creo que sí, estamos en un nuevo ciclo. Y, eso en la experiencia catalana también lo vemos. Todos los protagonistas de una época, los grandes prohombres de la sociedad, están en la de una historia. Llamarle la Rosa, llamarle Félix Millet, llamarle Jordi Pujol. Eso ya es pasado y un pasado con olor de vaca. La pregunta es, que preguntabas, si se abre un nuevo ciclo. Yo creo que no lo sé, pero sí que sí que depende de nosotros. Está en nuestras manos un nuevo ciclo para que acabe la corrupción y acabe la impunidad. pero eh, eh, va, va, Isa está ahí nos lleva, lleva todo el grupo de anticorrupción a un cuartucho con los periodistas y los encierra dentro eh, ese es sí el plan ¿no? Vale entonces para las preguntas de los periodistas no de las demás gente pero luego tendremos un espacio a la hora de comer de tres a cuatro para el cuarto de coordinación informal y futuro etcétera con la gente eh, pero por favor no ahora porque hay periodistas que se lo están currando para dar la versión Entonces, esto. Eh, quiero decir una cosa también para que quede muy clara eh, eh, representamos un espectro ideológico muy diferente, estamos muy transversales hay cosas que eh, personas aquí han dicho con las que yo no estoy de acuerdo y que ellos no estarán de acuerdo de cosas que pueda haber dicho yo eh, y por esto eh, la idea del grupo anticorrupción es eh, la idea eh, muy estrictamente en una lógica que nos han enseñado las comunidades online sobre la acción. Que cada uno en su organización, con su ideología, hace lo que quiere y que nos coordinamos alrededor de acciones concretas y además se apunta de este grupo el que quiera. En alguna iremos todos, en otra irá solo uno, eh, irán tres. Eh, por ejemplo, el decálogo nos lo hemos trabajado entre tres, lo hemos propuesto, les ha gustado todo, todos lo, lo apoyan, pero si lo apoyaban solo dos, sigamos igual y entonces eso. O sea que las declaraciones. Los objetivos se van haciendo en red y no pues, vamos todos a una, pero sí estamos aquí para apoyarnos siempre que se pueda, eh, etcétera, etcétera. Eh, muchas gracias. Entonces, ahora el foro sigue. Eh, hacemos una pausa de 10 minutos para mover las, eh, la, las mesas y para conectar con Enric Durán, que sabéis que está en, en busca de captura. Eh, y entonces eh, necesitamos 10 minutos, aquí hay un lavabo, hay un problema, ayer se ha roto un ascensor, entonces esto de moverse no es muy práctico, no os vayáis lejos, eh, también hay otra cosa, eh, aquí hay Xavi, él es Xavi, entonces, eh, hay solo una hora para comer, no queremos que os vayáis a casa, eh, no sé si queríamos hacer unas fotos subliminales de comida, porque hemos visto que no las hay. Pero bueno, imaginaros que ahora os proyectamos aquí, pues, uno que son bocadillos con ensalada, copa de vino por solo 6 euros. Eh, y entonces, Xavi, para que eh, vayamos más rápido, no tengáis que hacer cola luego. Si os vais a quedar, ya cuando queráis, le podéis llamar y os vende unos tickets por 6 euros para, para que luego a la hora de comer eh, vayamos más rápido y tengamos más tiempo y podamos hablar. Eh, Algo más, he dicho, a ah, me está diciendo el hashtag es... Eh, almohadilla FC Forum 15 si estáis tuiteando y creo que ya está nos vemos entonces eh, a las 12 y cuarto aquí para la conexión con Eric Durán. muchas gracias